Vale, pues empezamos ya. Nada, de deciros que hoy, pues, viernes 19 de febrero, pues toca otro curso que yo estoy publicando. En esta ocasión vamos a continuar con una, una de, la, de las cosas que yo en otros cursos anteriores dejé un poco abierta, que era la herramienta Web si Recordáis, o si lo habéis visto, pues ya hemos visto otros cursos de análisis de redes de forma más genérica, viendo sobre todo el tema de, de Gefi. Y en este caso lo que vamos a centrar es con una herramienta que se llama Beware, que es para eh, mapear, eh, o bueno, hacer mapas de la ciencia, ¿vale? Entonces, pues, os comento un poco cómo he estructurado esta sesión, ¿vale? Pues aquí tenemos, en principio, los contenidos que vamos a ver. Voy a hacer una pequeña presentación teórica para que conozcáis los aspectos básicos y, pues, que eso, que no, no va a llevar mucho Sí, se permíteme, ¿me dejas que, que te interrumpa? Sí, sí, dime lo que quieras. Te voy a interrumpir un poco. Sí, yo simplemente... Eh, comentar un poco para contextualizar la, la herramienta. Eh, una, esta es una herramienta que he utilizamos mucho a los que nos dedicamos al tema de, de análisis bibliométricos para sacar mapas de las ciencias, eh, sobre todo análisis de campos de investigación o, o analizar un dominio científico, un país, una universidad y ver qué tema, sobre qué temas están publicando, redes. Pero bueno, yo creo que para vosotros es, es bastante interesante el contexto de vuestras tesis doctorales. Es parecida a la, a la herramienta hasta que vimos de bibliometría, ¿vale? Cuando hagáis la revisión bibliográfica de de bueno, en vuestras tesis doctorales y esté analizando nuestro campo científico va a venir bien para sacar unos gráficos o, o complementar esa parte de introductoria de vuestras tesis doctorales ¿vale? porque os mapa muy, muy representativos con campo científico entonces yo animo a que lo utilicéis eh, cuando empecéis a hacer vuestra investigación hagáis esa búsqueda tan grande de vuestro campo que dan 400, 500 documentos y os permite visualizar rápidamente quiénes son los autores más importantes los temas más punteros incluso un, permite meter un gráfico bastante mono para después, en vuestra defensa de la tesis, o contextualizar adecuadamente. Y ya está, solo quería comentar comentar eso, la utilidad sí. que le podéis dar en vuestra tesis doctoral. Ahora después, si sí, cuando te mire, Wance ya podemos debatir un poquito. Wance, te di la palabra. Sí, claro, sí, con el te eso, que la, la utilidad que tenía, que acaba de comentar Dani, también os comentaré vale. un poco, si a lo mejor estáis pensando en orientarlo a esto, un poco a tema temas de, de publicaciones científicas, comentaré también lo, los principales problemas que plantea esto, porque ha habido un creciente número de publicaciones que utilizan esta herramienta y evidentemente pues la exigencia cada vez es mayor, que no es lo que vamos a ver aquí, con es un aspecto más, más básico, ¿vale? Entonces pues bueno, voy a comentar un poco eh, para empezar pues eso, que son los mapas de la ciencia, cuál es la utilidad que tiene Pivot que ya la comentó perfectamente Dani, y luego pues ya entraremos un poco a ver de manera práctica la, la herramienta. Ya digo, yo he preparado un dataset que explicaré cómo se puede descargar para que podáis hacerlo todos vosotros y vosotras sin ningún problema, y os comentaré cómo podéis utilizar, si queréis seguir los diferentes pasos que doy yo, eh, un dataset que te viene de, de prueba con Bob bigware. y eso ir, ir viendo pues, pues qué posibilidades ofrece esta herramienta, que como comentaba Dani, por ejemplo con la, la otra herramienta bibliométrica, una de las ventajas que tiene Bob Beaver es que es tremendamente sencilla, aquí no tenéis que enfrascaros en temas de programación, ni hacer absolutamente nada que, que vaya a mallar de, de darle unos cuantos clics al ratón, ¿vale? Entonces, bueno, en primer lugar comentar un poco qué son los mapas de la ciencia, que como ya digo, este tipo de visualizaciones están basadas en el análisis de, de redes. Si recordáis el curso de Gephi, pues ya vimos bastante en profundidad que es un análisis de redes. Aquí no vamos a entrar en, en mucho más detalle, porque no es, no es el objetivo, pero sí simplemente comentar eso, que estas visualizaciones, lo que se basan, lo que se, primero hay que hacer es diferenciar entre lo que es la teoría de grafo y el análisis de redes, análisis de redes en este caso, no redes sociales necesariamente, que son dos conceptos que van muy de la mano y que a menudo pues, se confunden un poco. Por un lado está la teoría de grafos que es toda la estructura matemática que, que subyace, eh, para explicar un poquito los, los dos o tres conceptos básicos, y por otro lado está el la análisis de redes, que es una parte más, eh, una abstracción de toda esa, esa base en la que básicamente se realiza un estudio y un modelado. Como voy diciendo, pues, simplemente un grafo lo que suele estar compuesto, la, la, las cosas más, más básicas, más, más genéricas, pues son de nodos y aristas. Aquí estáis viendo, por ejemplo, porque me dejan Estáis viendo aquí pues, cada una de estas pelotitas, cada uno de estos, de estos círculos es un nodo, y las líneas que lo unen, pues son las aristas. ¿Vale? Pues eso sería simplemente un grafo. Aquí estáis viendo un grafo pues, que hay, por un lado, tres nodos conectados y por aquí otros tres nodos conectados. Nuevamente, de manera genérica, pues normalmente se distinguen entre grafos dirigidos y no dirigidos. Luego hay muchísimas otras tipologías más y muchísimos aspectos a tener en cuenta. Que de hecho, si queréis repasarlo luego, podéis ver el otro curso que hemos de análisis de redes, pero simplemente que, que lo conozcáis para cuando hagamos alguna mención y mostremos las visualizaciones que sepáis a qué nos referimos. Entonces, un grafo dirigido sería este que aparece, por ejemplo, aquí abajo. En que Como veis, simplemente pues, hay una serie de flechas que nos indican que las relaciones entre esos dos nodos son dirigidas. Y luego, los no dirigidos son estos que aparecen aquí arriba. Que las relaciones, como veis, no tienen ningún tipo de flecha. Y lo que, dice, lo que nos está indicando es que eh, no hay ninguna direccionalidad. Es una, direc es una relación que se da en ambos sentidos de la misma manera. El ejemplo clásico que suelo utilizar con esto son, por ejemplo, las relaciones de, de amistad en Facebook y de seguimiento en Twitter. Bueno, el de arriba sería, por ejemplo, una relación de, de, de Facebook, en la que dos personas son, están conectadas, tanto en cuanto una es amiga de la otra, no puedo ser yo amigo de una persona y que la otra persona no sea amiga mía. Y la de abajo, la dirigida, pues, sería, por ejemplo, la relación de seguimiento en Twitter. Yo te puedo seguir a ti, pero tú no tienes necesariamente que seguirme a mí. ¿Vale? Pues esos son, los, esos son los, los conceptos básicos que vamos a ver aquí con el tema de, de grafo, diferenciar que es un nodo, que es una arista y que puede haber eh, grafos dirigidos y no dirigidos. Ya digo, luego hay muchísima, muchísima más complejidad al respecto y más tipologías, pero lo básico que vamos a ver aquí, de hecho la dirigida ni siquiera la vamos a ver en este caso con Bob Bewer, pero viene bien conocerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como ya digo, los lo grafos es la parte matemática la estructura que, que subyace al análisis de redes. El análisis de redes lo que hace es una capa de abstracción y modela un poco esos grafos. Pues en este caso, lo que ya escogeríamos serían pues, relaciones, por ejemplo, de autores, relaciones de, de revistas, de países, entidades, etc. Y, y se las asignaríamos a cada de esos, de esos nodos y estableceríamos relaciones pues, de colaboración, de citación, etc. Entonces de este modo, ya veis, pues, cogiendo el grafo anterior, pues simplemente representamos, pues, a lo mejor aquí relaciones de autores, veis, estos autores pues están conectados, pues, están conectados, en este caso, pues, por coautoría, como veis la, la red no sería dirigida porque una persona colabora con otra y eso significa que esa otra pues también colabora con con la primera persona. Luego, pues otra red que podríamos tener pues ya dirigida pues sería en red de citación. En el que una, un paper, por ejemplo, está citando a otro. En este caso la relación sí es dirigida, porque un paper pues, cita a, a otro paper, pero esa relación no tiene que ser, que ser inversa, ¿vale? Pues, entonces remarcar esos dos conceptos. Por un lado lo que sería la teoría de, de grafos, que como ya hemos visto antes, pues sería esa representación de no aristas y por otro el análisis de redes, en el que ya pues simplemente pues, moldeamos la, las relaciones de, del mundo real en este caso, pues relaciones que tienen que ver con la, con la bibliometría, con las publicaciones científicas y pues vamos creando diferentes nodos y aristas en base a eso. Que queremos trabajar pues con redes de colaboración de, de personas en trabajo científico o con redes de, de citación o de cualquier otro tipo, pues cogemos esas relaciones y gracias a la, a la teoría de grafos, pues moldeamos, moldeamos la red, ¿vale? ¿Cuáles son los datos que utilizamos para este tipo de redes? Pues en este caso lo que utilizamos pues, son datos bibliográficos. Lo que estamos más acostumbrados a trabajar, sobre todo con, con el tema de BotViewer, pues son con datos, de, son ficheros de referencia bibliográfica, que seguramente si habéis trabajado con registros bibliográficos y, y temas de gestores de referencia, ya conozcáis bastante los ficheros clásicos de RIS, VIPTEX, etc. Y también con los ficheros que suele generar eh, las principales bases de datos bibliográficas como y Scopus. De hecho, después os explicaré cómo se generan estos, estos ficheros y algunas otras alternativas que ofrece también BotViewer. Pero que sepáis eso. Nosotros, por ejemplo, cuando vimos el tema de Gephi, sí teníamos que preocuparnos un poco de generar los ficheros de relaciones. No Si lo recordáis que era la relación de origen, la relación de destino, creábamos pues, el fichero de arista, luego podíamos crear opcionalmente un fichero de nodos y aquí eso nos olvidamos por completo, simplemente pues. Tenemos un conjunto de datos bibliográficos que hemos descargado pues, de GoSaya, no Scopus o incluso lo hemos generado a nosotros con nuestro gestor de referencia bibliográfica. Y con ese archivo, que ya digo, pues, ya he visto, la, la, ya comprendéis las sencillas que tiene descargarlo. Eh, simplemente nos vamos a un, a un programa, en este caso Bob Viewer, lo importamos y generamos una red con muchísima facilidad. Los tipos de redes más, más básicos, de mapas de la ciencia, más básicos que permite eh, lo, la mayoría de los software, en este caso, sobre todo Bob Beaver, son los que os he puesto aquí en pantalla. Por un lado están las redes de colaboración, en las que podamos coger pues, eh, redes de, de colaboración de autores, pues, cojamos un conjunto de publicaciones científicas y vemos cuáles son las la, la estructuras de colaboraciones que surgen ahí. Pues, si a lo mejor varios autores aparecen siempre en los mismos trabajos científicos, pues entre ellos se forma una relación y podemos ver pues, eso las estructuras que, que surgen. Eso se puede ver no solo autores, sino a nivel de instituciones, de países, de revistas, etcétera. Ya digo, sería coger, pues eso, un, una, una referencia bibliográfica y establecer pues, cualquier tipo de, de colaboración entre la, las entidades que se dan ahí. En este caso, pues como veis aquí, sería una red no dirigida que dos personas colaboran y esa relación es recíproca, o dos instituciones, o dos organizaciones, etcétera Otras redes muy típicas son los mapas temáticos, en los que cogemos, por ejemplo, las palabras clave de, un, de una publicación científica o extraemos títulos del título o el astra y establecemos pues, eso, un mapa con los principales términos de, de ese conjunto de publicaciones científicas. Esto pues nos permite identificar, pues por ejemplo, es cuáles son los, los topios, las comunidades de interés más, más relevantes. Por ejemplo, si cogemos de nuestro campo de bibliometría, pues, bueno, de, de ciencias de la, de la información, pues veríamos un conjunto de términos que se atribuyen a, a la bibliometría, otro conjunto de términos que se atribuyen a la comunicación, otra biblioteca, etc. ¿Vale? Y entonces pues, se podría ver también, aparte con, con las comunidades que se forman en base a las relaciones, pues esas diferentes comunidades de interés, conjuntos de términos pues, que están muy conectados y que reflejan por algún tipo de, de relación temática. Luego hay otras dos relaciones, otros dos tipos de, de redes que son muy típicas en temas de bibliometría y que ahora explicaré simplemente para que conozcáis, que son las de emparejamiento bibliográfico y cocitación. Esto se lleva utilizando en bibliometría muchos años y ya digo, estos esto es software, en este caso de pues también permiten hacerlas con mucha facilidad. Y por último está la redes de, bueno, remarca eso que también en, en la del emparejamiento heliográfico, postación, pues se pueden aplicar pues, a nivel de autores, a nivel de instituciones, países, etcétera La entidad pues admite muchísimos tipos. Y otro tipo de redes, las más clásicas pues son las redes de citas. Establecemos pues una relación de un trabajo que cita a otro, un autor que cita a otro, un país que cita a otro, etc. La, la gracia que tiene esta última, esta última red es que es dirigida. En este caso, en, la, en todas las anteriores, como ya podéis ver, pues son redes de, de concurrencia o, o colaboración, en en que eso, las relaciones recíprocas entre todas las entidades. Sin embargo, con la, de las citas directas, la relación es dirigida. Un trabajo cita a otro y ese no tiene por qué ser citado por, por el mismo. Lo único, aquí ya lo remarcaré después, que en el caso de la cita directa, eh, aunque Bobbiewer permite hacer un, un tipo de sacar redes de citas eh, hay una diferencia que, que es bastante reseñable y es que no son eh, redes dirigidas. Ya digo Esto lo explicaré más adelante, pero que lo, que lo conozcáis. vale Lo que permite establecer una red no dirigida en el que no queda claro pues, cuál es, eh, de las dos entidades es en la que cita a la otra o el porcentaje incluso de, de citas que que pertenece a cada, a cada una de ellas. Simplemente para que lo conozcáis, que cuando luego lo hagáis, que es una pequeña limitación bastante tener en cuenta. Entonces, bueno, como ejemplo de, de este tipo de redes, para hacerlo más claro, pues os pongo aquí varios casos. En este en este primero, que es si la red de colaboración, pues, como ya he dicho, se puede hacer de diferentes aplicándola a diferentes entidades. En este ejemplo que veis aquí, que está aplicado a países, pues se cogen, por pues, eso, referencias bibliográficas y en lugar de coger pues, los autores, pues se cogen los países de esos autores y se establecen pues, concurrencias entre ellos. Evidentemente, si en un artículo científico, pues son, eh, los, los autores de ese trabajo, pues, uno es de España, otro es de Francia y otro es de China, pues entre esos tres países se está produciendo una relación. Pues, cuando cogemos un conjunto de miles de trabajos científicos, bueno, cientos o de miles de trabajos de referencia bibliográfica se sacan esas relaciones de, de colaboración entre países en base a los autores y se pueden generar redes como esta. ¿Qué se puede hacer también? Pues sacarlas con los autores o sacarlas incluso, como veis aquí, con las instituciones. Si tenemos, por ejemplo, el, eh, la, la afiliación de, de ese investigador o investigadora, pues podemos coger en vez del país o el nombre del autor, la, eso, la afiliación la universidad y establecer pues también redes de colaboración de instituciones. Las redes temáticas, pues, lo que he comentado antes, cogiendo las palabras claves de ese trabajo o extrayéndolas del título o, o el abstract, que es una cosa que también permite Bob Piewer con mucha facilidad, pues se pueden representar todos esos términos y ver pues, eso la, las relaciones. Si yo, por ejemplo, tengo un paper o un libro en el que utilizo eh, como palabra clave eh, cambio climático, efecto, impacto. ...entre esos tres términos se está formando una relación... Pues, ...nuevamente cojo un conjunto de, de montón de referencias bibliográficas... ...y hago esas relación a nivel de, de cada trabajo científico... ...entonces pues, me permito obtener pues, eso, un mapa... ...en el que todos los términos están relacionados entre sí... ...tanto en cuanto coinciden en, en, un, en, una, en varias referencias bibliográficas. Este de hecho es sobre el cambio climático... ...que está sacado sobre palabras clave... Y este otro de la derecha, eh, otro de, de publicaciones de, de finciometría y si no recuerdo mal, también te ha sacado sobre palabras clave, pero también se puede sacar perfectamente sobre, sobre palabras extraídas del título y o del astra. Otra de las redes que yo he comentado antes un poco por encima era la de constación y emparejamiento hiliográfico. Si no estáis muy al tanto de, de pues os comento un poco por encima para cuando ahora la veamos que sepáis qué significa cada una de ellas. Imaginaros que tenemos el ejemplo este que pongo aquí en medio, en el que hay dos papers, el paper 1 y el paper 2, que entre sus referencias bibliográficas, pues incluyen al paper a y al paper b. ¿Vale? Pues entonces tenemos eso que el paper 1 está citando, incluye en su referencia bibliográfica a estos dos trabajos. Y el paper 2 incluye también entre sus entre su referencias, está citando a esos mismos dos trabajos. Pues ante este mismo fenómeno de citación se pueden eh, obtener dos perspectivas por así decirlo. Por un lado la de la cocitación, en la que tenemos que dos elementos, dos trabajos, están unidos cuando son co-citados, cuando son citados conjuntamente pues en este caso lo que nos quedamos es con esta parte. Decimos este trabajo, el paper A y el paper B tienen una relación entre sí porque son citados conjuntamente por estos dos trabajos. Entonces se establece esta relación. Ambos papers son concitados por por por eso por dos o más trabajos. Pues en ese caso están unidos y el peso de esa relación, la, el peso de la arista, sería de dos, porque son dos trabajos los que lo están citando de manera conjunta, en este caso el paper 1 y el paper 2. ¿Qué ocurre? Que esta perspectiva se puede ver desde el otro lado, desde los que están citando, que sería el emparejamiento bibliográfico que nos indica que estos dos trabajos tienen una relación porque entre sus referencias bibliográficas hay coincidencias. En este caso, pues, si cogemos todas las referencias bibliográficas del paper 1 y todas las referencias bibliográficas del paper 2, resulta que hay dos trabajos que coinciden en ambos. Pues, eso nos está indicando que estos dos papers, el 1 y el 2, pues, están, están unidos por un aparejamiento bibliográfico, y en este caso, pues, de esos dos de de, de trabajos. Están citando a los mismos dos trabajos pues nada, simplemente conozcáis y cuáles son esos esas esas dos, dos tipos de redes, que es básicamente eso de un mismo fenómeno, este fenómeno que está produciendo aquí, de, de dos trabajos que citan a otros dos, pues se pueden sacar relaciones en base a una perspectiva u otra, desde las que son citados, que son las cositas, o desde los que citan, que es el emparejamiento ideográfico. Una de las utilidades más, más relevantes que tiene todo este tema de los mapas científicos es el tema de la detección de comunidades. Esto es una cosa que ahora veremos. que lo hace de forma muy sencilla y muy visual y básicamente lo que permite es que en base a las relaciones que establecen todos los nodos, la, las diferentes entidades, pues se formen comunidades. Lo que básicamente viene a reflejar las comunidades es que hay un grupo de nodos que pueden ser, pueden ser eh, autores, pueden ser países, pueden ser términos, que están muy conectados entre sí y menos conectados o pocos conectados con el resto de, de nodos. Entonces, pues, se identifican comunidades. Esto es muy útil, por ejemplo, en el tema, en, en, en todos los, los tipos de redes, muy útiles, pero aquí os pongo un ejemplo bastante claro con el tema de los términos. Estos son términos traídos de, paper de, de los títulos de paper de, de microbiología y entonces, al obtener las comunidades, pues, si uno va eh, investigando un poco, indagando en qué términos hay en cada una de esas comunidades detectadas de forma automática, pues se puede ver que responden a diferentes eh, disciplinas de la, de la microbiología. Pues aquí tendríamos, por ejemplo, al analizar los términos que están en el clúster verde, que son términos relativos a la bioingeniería. O pues si nos vamos, por ejemplo, a los términos que están en este clúster, que es azul oscuro, pues son términos relacionados con infecciones de bacterias y... Etcétera. Con el resto, pues lo mismo sería un poco ir indagando en esos en conjuntos de clúster y, y ver a qué pertenecen esos términos. Luego, pues con el autor ocurre lo mismo. De hecho, vamos a ver nosotros los ejemplos que a lo mejor ves que se forma una comunidad de autores y te ponen a mirarlo con más profundidad. Y es que resulta que esos autores, pues evidentemente están colaborando en los mismos trabajos y puede ser porque a lo mejor pertenecen al mismo grupo de investigación, pertenecen a la misma universidad o cualquier otro tipo de, de relación pueden ser a veces relaciones explícitas, ya digo, pues eso, que pertenece a una misma institución, un mismo departamento, o relaciones un poco más implícitas, de que a lo mejor pues, son personas que eh, por algún motivo colaboran conjuntamente, aunque no tengan ninguna relación eh, explícita entre, entre ellos. Que es una de las ventajas que tiene este tipo de análisis, el sacar a reflote relaciones ya no solo eh, explícitas, como las que he comentado, sino un poco más implícitas, y ver, pues eso, eh, relaciones y estructuras que pueden ser bastante interesantes y que a, a lo mejor a primera vista no, no se aprecian claramente. Una de, la, de las visualizaciones que permite también Bob Viewer son estas de los, eh, los overlays, que son mapas superpuestos, y básicamente lo que se basan es en introducir, en proyectar eh, diferentes variables sobre la, las redes que tenemos. Este ejemplo está basado en el anterior. Si os fijáis, la red es la misma, vale exactamente la misma red. Lo que pasa es que en lugar de usar los colores y los tamaños en base a, a eso, a las comunidades y al número de publicaciones, lo que hemos dicho es vamos a proyectar en cada uno de los nodos cuáles son las citas que tienen. Es decir, Hola, buenas tardes. Eh, por favor, silenciad los micros. Vale. Entonces, por ejemplo, si nos tenemos aquí en esta parte de la derecha pues, dos comunidades, en este caso, pues, aquí veis la comunidad está amarilla y esta comunidad azul, pues podamos coger y hacerlo overlay proyectándole, por ejemplo, eh, las citas que reciben de, de media esos, esos, esos términos, si tengo, por ejemplo, que tengo aquí este término que está detrás de, de los pacientes, eh, que está asociado a 50 trabajos científicos y la media de trabajo científico es de 200 citas, pues luego eso lo puedo mostrar aquí. Y entonces puedo ver pues, cuáles son los principales topics, los principales términos, las principales comunidades que obtienen, pues, por ejemplo, en este caso, más citas o que publican más documentos, etcétera. Sería simplemente eso, coger la misma estructura que teníamos antes, la de las comunidades, y proyectarle eh, alguna variable, como el número de citas o el número de documentos, y representarlo pues, a través de los, de los colores y, y el tamaño de los nodos. Ya veis que incluso si me genera una pequeña escala, que sería en este caso de citas y me indica eso, pues, que los términos que están más oscuros, en azul más oscuro, tienen menos citas y los que son más próximos al amarillo, tienen más citas y de esta forma pues nos permite vislumbrar pues, que en estas comunidades no existen muchas citas, pero sin embargo, en estos de la derecha, sí parece que hay una, un mayor impacto. Este, en este caso concreto, el trabajo era un poco un más complejo porque no son citas, sino que son menciones concretas de Twitter, que como ya digo, es una de, la, de las ventajas que tiene Bob Viewer, que si quieres pues, te puedes complicar un poco más, pero para entenderlo de una forma más sencilla, pues, ejemplificarlo simplificarlo con eso, con, con las citas, ¿vale? Ya digo, sería simplemente eso, pues, aplicarle una, una tercera variable una segunda o tercera variable y representarlo a través de colores. En este caso, pues nos genera esa escala o incluso el tamaño, pues poner los nodos más grandes cuando tiene más documento y más chicos cuando tiene menos. Vale, pues una vez visto los aspectos más básicos del de mapa de la ciencia, comentar pues, por qué es útil Bob viewer y qué, qué características tiene. Aquí tampoco nos vamos a detener mucho porque lo vamos a ver ahora en detalle, pero simplemente eso, comentar que Bob Viewer es una herramienta gratuita que la... La ha desarrollado el CVLTS, que es un, un centro de, de investigación de la Universidad de, de Leiden Y a diferencia de, por ejemplo, otras herramientas que hemos visto aquí, eh, como por ejemplo Gefi, esta tiene un soporte bastante bueno. Es frecuente que cada pocos meses saquen una actualización que incorpora alguna funcionalidad o a, ofrece alguna, a, alguna mejora respecto a versiones anteriores. Y en ese sentido, pues, es bastante, bastante interesante y bastante llamativo porque... Porque eso no, no se queda obsoleta, como en el caso de GEFI, que desde hace eh, ya casi cuatro años no tiene ninguna mejora, sino que está bastante vivo. Y ya digo, pues, de hecho, se utiliza bastante y es que incluso ha convertido en una estándar de, dentro de los mapas de la ciencia. Las ventajas que ofrece eh, Bob Viewer, más allá de que es una herramienta gratuita y tenga un buen soporte, es que permite todos estos mapas que he ido comentando hacerlos con bastante eh, facilidad. De hecho, para empezar, el tema de los datos, eh, simplemente con que le damos un fichero de registro bibliográfico de nuestro gestor de referencia o descargado directamente de WebOS en Scopus, pues vamos dándole clic a diferentes ventanas que nos van apareciendo y le seleccionamos pues nuestro, nuestra, nuestro mapa de medida. Si queremos hacer un mapa de, de colaboración de autores, pues vamos pinchando, uh -huh. estableciendo los filtros y al final pues nos tiene una visualización que podamos hacer luego un poquito más visual o menos visual, pero no tenemos que hacer ningún otro cambio, no tenemos que preocuparnos después de volver a filtrar, de aplicar algoritmos de distribución, etcétera. Aunque sí podemos enfrascarnos un poquillo en ello, la visualización que nos ofrece ya de primera es bastante, bastante útil. Como comentábamos, es esta herramienta se ha convertido prácticamente en un estándar, nació en el año 2000, 2010, si no me equivoco, y desde entonces, en multitud de publicaciones científicas se ha venido utilizando para temas de, de investigación. Ya digo esto, por ejemplo, eh, ya no es solo para temas de, de escribir, por ejemplo, una publicación para un libro, una revista o, o lo que sea, sino para una tesis o para un trabajo de fin de grado, fin de máster, es bastante útil. Porque si queréis esta, eh, estudiar el estado de arte de vuestra investigación, pues simplemente descargar los registros bibliográficos, y podéis ver pues eso, quiénes son los autores más citados, cuáles son los principales temas que se tratan, cuáles son las principales colaboraciones, las principales instituciones, los principales países, etcétera Lo que pasa es que eso, que como en temas de investigación, pues ha pegado también un, un boom bastante in, importante, porque es una herramienta muy útil, muy sencilla, y ya vais a ver, porque pues, con unos pequeños pasos os tenéis redes bastante, bastante interesantes, pues han, no han dejado de crecer publicaciones. Lo que pasa es que ya el nivel de exigencia también ha crecido. No, es, no se trata de que ahora veréis, me descargo las publicaciones de, de mi área, hago cuatro visualizaciones y ya tengo un trabajo. Sino que hay que ir un poquito más allá. Esto, sobre todo, es muy útil. El objetivo con todo esto para, para que lo planteéis como temas de introducción. Por ejemplo, estoy haciendo un trabajo integrado sobre Big Data y quiero ver pues, eso, cuáles son... Eh, cuál es la evolución que ha seguido o las principales relaciones que, que existen en temas de, de ciencia y lo introduzco, pero no tanto como para con estos conocimientos hacer ya un, un paper o hacer una publicación que se pueda hacer pero que no caiga ahí en ese error de que con dos visualizaciones muy sencillitas ya tengo ya tengo una publicación, ¿vale? Y por último pues destacar que eso, que aunque es una herramienta que ya veréis que es muy útil, muy sencilla... Eh, ...y está bastante utilizado por toda la comunidad científica... Eh, ...tiene también sus limitaciones... ...como veréis, pues, por ejemplo, eh, no permite indagar mucho... ...las opciones que, que ofrecen son muy sencillas... ...no permite, por ejemplo, obtener muchos indicadores de, de la red... ...ni tampoco ofrece plugin... ...pero qué es lo que ocurre... ...que como permite eh, exportar los archivos... ...para, para otros tipos de, de herramientas de, de redes pues rápidamente podéis iros, por ejemplo, a Gefi o a un paquete de R o de Python y seguir trabajando con esa red o sacar los indicadores que vosotros creéis oportunos. E incluso a la inversa, que a lo mejor vosotros, pues por vuestra investigación, ya tenéis una red hecha de cualquier tipo, incluso no tiene ni por qué ser una red de carácter bibliométrico, y os podéis ir a viewer porque ofrece una serie de herramientas que son muy útiles y seguir trabajando ahí. A lo mejor es que me interesa que las redes son muy visuales y me gusta el estilo. Pues podéis cargarlo y, y trabajar ahí. O simplemente por, para vuestra investigación, hay algunos datos que se si os queda corto vos pues os la lleváis otra herramienta. Entonces, por pues eso, que no os quedéis con que las limitaciones sean algo malo, porque no hay ninguna herramienta que sea perfecta. Simplemente eso, sabéis trabajar con diferentes herramientas. Y ya por último, antes de terminar, aunque esto lo... Me gustaría tomar lo cual terminemos, haceros varias recomendaciones si trabajáis con Bobbeware. En primer lugar, y lo más importante, es tener claro qué queréis hacer. Ya vais a ver que es muy fácil hacer mil y una red de, de un conjunto de datos, pero no se trata de ir a lo loco. No es, yo me descargo todas las publicaciones que hay sobre, por ejemplo, sobre Big Data y hago, eh, puedo hacer una red de coautores, una red de, de temas, una red de emparejamiento bibliográfico, sino tener ya de, de principio claro qué queremos hacer, por pues si quiero estudiar pues eso, las estructuras sociales, las estructuras de, de colaboración de los, de los autores, los principales temas de investigación, etcétera, que partáis ya con un, una, unos claros objetivos, que no vayáis a lo loco porque ese no es el objetivo, O puede ser una red visualmente muy llamativa pero que no aporte absolutamente ningún ningún valor a, al estado del arte de, de vuestro tema o, o que no podáis sacar ninguna significancia. En siguiente lugar, eh, con el tema de los datos, por un lado, hacer una buena estrategia de búsqueda, porque no se trata de, me descargo todos los trabajos que respondan al tema Big Data o me descargo la primera búsqueda que hago que me recupera un montón de datos, sino que ah, hagáis una buena recuperación, que aprobáis diferentes búsquedas en diferentes bases de datos y al final pues seleccionáis una unas buenas muestras de, de referencias bibliográficas. De igual manera, el que esos datos, por ejemplo, los descarguéis de Web of Science o no Scopus, no garantiza que sean datos con una calidad que, que no necesite ser revisada. Nosotros, por ejemplo, para un trabajo que, que estamos haciendo, bueno, que ya hemos terminado hace poco, vimos, por ejemplo, un pequeño error en Web of Science, que era que una, una revista estaba catalogada como, como Information in Library Science y era más una revista de carácter biomédico. Y esa, esa, por ejemplo, esa clasificación de esa revista no alteraba por completo la red porque no empezaban a aparecer muchas relaciones de, de términos de medicina que no venían al cuento. Pues entonces eso, aunque te datos de World Science Scopus, que están evidentemente muy controlados, luego siempre echan algún vistazo que puede luego haber ahí algún problema que altere la, la red. Por otro lado, eh, más no siempre es mejor. Si, por ejemplo, vaya a WebScience y decir, voy a investigar, a investigar eh, la temática X, no tenéis que descargar necesariamente toda la categoría y descargaros por pues, esos 200.000 papers o 400.000 papers de, de una categoría. A lo mejor interesa hacer, hacer hincapié en determinados tipos de publicaciones, determinados años o filtrar a una determinada subcategoría. Entonces, no intentéis siempre abarcar o hacer una red súper grande, sino que tengáis pues, presente qué es lo que queréis hacer y un dato, pues en consonancia. Por otro lado, esto es un, un problema que siempre, que, que no menciono muchas veces, se me olvida hacerlo, y luego genera bastantes dudas, que es con el tema de los filtros. No existe ningún estándar a la hora de filtrar, por ejemplo, de quiero quedarme con la, las redes de un mínimo de cinco eh, colaboraciones, o que aparezcan un mínimo de 50 eh, términos. No existe ningún estándar a la hora de aplicar filtros, ahora veremos nuestro más detalle, sino que es un poco eh, probar. Bueno, a lo mejor me descargo yo un conjunto de datos y ahora pruebo filtrarla a que aparezcan los términos eh, mínimo en dos papers o que aparezcan los autores en eh, mínimo cinco papers. Y vais probando diferentes cositas hasta que al final tenéis una red que, que evidentemente pues, se amolda a lo, que, a lo que estáis vosotros buscando y que ofrece pues una lectura interesante a vuestro problema. Y por último, recordad también que eh, cuando trabajéis con Bob B Web, bueno, con cualquier herramienta prácticamente, hay eh, anotaciones y guardéis constantemente. Por favor, si alguien tiene el micro activado, que lo, que lo desactive. Como digo, con prácticamente cualquier herramienta, hacer anotaciones y guardar periódicamente. En este sentido, con Bob -Web ya lo vais a ver. Como se trata simplemente de ir pasando de ventana en ventana hasta obtener la, la red, pues muchas veces obtenemos una red que es estupenda, que se amulta perfectamente el problema, la guardamos, pero nos olvidamos por completo de cuáles son los filtros que hemos seleccionado, qué casilla hemos marcado para considerar un campo u otro, etc. Y entonces, si a lo mejor luego queremos hacer una modificación muy pequeña, pues nos cuesta mucho eh, replicarlo porque no hemos guardado pues, las diferentes anotaciones que que teníamos que seguir para obtener esa red. Yo en este caso incluso para, para el curso lo que he hecho es prepararme una pequeña plantilla que tengo aquí apuntada en, en la tablet y me he marcado pues, los diferentes pasos que he marcado y así puedo replicar perfectamente cada una de las redes. Entonces pues me guardo la red, pero aparte me guardo pues, los diferentes cambios, que las diferentes casillas y filtros que he aplicado para, para generarlas. De esa forma pues luego no me cuesta mucho eh, retomarla o modificarla. Y ya está. Aquí dejo la presentación que después la comparto por, por el chat y por el grupo de Telegram y ya vamos a empezar a trabajar con, con esta herramienta. En primer lugar, lo que voy a comentaros aquí rápidamente es cómo sería la, la descarga de datos, ¿vale? Entonces, ya digo, la descarga es muy sencilla. Vamos a irnos en este caso a Web of Science y os pido cómo funciona y en Scopus también, ¿vale? En WordSign pues, sería tan sencillo como entrar en la base de datos. Ahorita no tengamos ningún problema. Seleccionar en este caso la colección principal ¿vale? y vamos a buscar un tema, en este caso voy a poner al metrics. Si por ejemplo quiero hacer una red con un mapa de la ciencia con estas publicaciones, me iría aquí a la parte de exportar, que aparece aquí arriba. Y le digo que me lo exporte en otros formatos de archivo. ¿vale? Aunque en principio me va a funcionar perfectamente si me lo exporto también en, en formato RIS o BIPTEX. De esta forma en, forma, en otro formato de archivo, lo que puedo es descargarme también el registro completo con la referencia citada. ¿Que ¿Para qué sirve eso? Pues para hacer los mapas de cocita y de emparejamiento bibliográfico. Porque si yo quiero acceder pues, eso, a, lo, a los trabajos que citan estos trabajos, me tengo que descargar su referencia citada. Entonces, pues tan sencillo como esto. En este caso, como hay más de, de 500 registros, pues tendría que seleccionar del 1 al 500, el registro de referencia citada, y aquí en el formato de archivo, yo lo que suelo trabajar es con el formato de, delimitado por tabuladores. Pues, en función de la herramienta, del sistema operativo que tengáis, pues utilizáis uno u otro, Aquí, el marco Windows, y ya está, lo descargáis y listo. ¿Qué son más de 500? Pues volveríamos otra vez a darle a otro formato de archivo y marcaría del 501 al, en este caso, 859. Marco otra vez, registro completo, referencia citada y en formato delimitado por tabuladores para el sistema que tengamos. ¿Vale? Esa sería la forma más sencilla de descargar los registros bibliográficos para desde Web Science. Ya digo, podéis luego obtener también el, el formato RIS o alistex, pero el que obtiene luego las referencias citadas para, para trabajar con, para, con redes de, de cocita y emparejamiento bibliográfico sería ese, ese formato de archivo. Luego, por otro lado, también podéis hacerlo con Scopus, que sería igual de sencillo. sería Vamos a buscar aquí lo mismo, metrics Y aquí tendríamos que seleccionar todos los archivos y decirle exportar. Ya en este caso, si lo estáis viendo, me está dejando seleccionar aquí, en este caso, la información de carácter bibliográfico, las palabras clave, u otro tipo de información, en este caso que me incluya la, la referencia. ¿Vale? Pues en este caso lo seleccionaría y que si quiero cargarlo, ya digo, con formato RIS, no hay problema, pero por, por comodidad, yo lo que suelo descargarlo cuando trabajo con Bob Beware, es en este formato, en CSV, Excel, ¿vale? Entonces lo exportáis en CSV y ya está. La ventaja que tiene Scopus que os permite descargar de esta forma en vez de, de 500 en 500, de 2000 en 2000. En este caso no te permite eso de decirle del 0 al 2000 y del 2001 al 4000, Sino que tendríais que ir aplicando filtros, pero bueno, es un poco más, más sencillo a priori si tenéis, pues, pues son ¿no? conjuntos de a lo mejor de, que sobrepasar los 500 y están dentro de, de ese límite. Entonces, ya digo, voy a descargarlo en formato RIS, en formato VIPTEST, no hay ningún problema, pero lo ideal para trabajar con Bob Viewer, lo, lo más cómodo, sobre todo, es con, con CSV. ¿Vale? Entonces, uy, se me ha visto aquí. Ya digo, de esta forma nos descargaríamos los, los registros bibliográficos. Luego también acepta eh, Bobby Science otro tipo de, de registros, pero los lo que, lo que, lo que suele trabajar son con, con Web y con Scopus, dada la calidad de los datos y el, y el volumen de los mismos. Entonces, una vez explicado esto, comentar yo, por si queréis luego replicarlo, que para este trabajo lo que yo me he hecho es venirme a la, perdón, a la búsqueda avanzada de Web me he ido a la parte de organización, he descargado las publicaciones de la, de la Universidad de Granada, ¿vale? He hecho esto, he buscado, para que me busque todas las publicaciones de la Universidad de Granada, me he ido hasta 64.000 y me he descargado los de tres años. Si no me equivoco mal, ha sido 2009, 2018 y 2017. Y sobre ese conjunto de datos es sobre los que vamos a trabajar ahora en, en la parte práctica. ¿vale? Simplemente eso para remarcarlo y que sepáis cómo, cómo se obtienen. Voy a cerrar aquí y voy a compartir ahora sí la pantalla completa. ¿Vale? De hecho, voy a aprovechar de, de paso, les pongo el enlace al formulario. Ahora, comparto pantalla completa. Comentaros por si queréis hacer ejemplo, aunque sean con, vuestro, con, con otros datos. Eh, mientras yo voy enseñando esto, que podéis, cuando descargáis vos BWeb, os descarga un, un archivo zip que dentro viene un directorio como este. La última versión es en la, en la 1.6 que tenéis aquí. Y en el directorio lo que, lo que aparece es una carpeta que se llama data, que si la pincháis pues, os vienen diferentes datos de, de prueba. Aquí tenéis, pues, por ejemplo, un... A ver, no referencia. Los dos, ahora explicar lo que podía hacer. Vale, si sí, tendréis que trabajar en todo caso con los dos, los otros son ya redes, redes realizadas, que ya vienen, vienen desarrolladas. Entonces, bueno, os explico lo de los dos y así podéis trabajar con ellos si queréis, o descargar los datos de Scopus o hayan algunos así rápidos como, como he hecho el ejemplo, y trabajar con ellos. Antes de nada, ya os digo, aquí tenéis la, la interfaz de BotViewer, que como veis es bastante, bastante sencilla, no tiene muchas opciones. Aquí a la izquierda pues tenéis la parte del archivo donde podéis crear la red, abrir una red anterior, guardarla, guardar una captura. Aquí luego veremos la, las opciones para, para ver las diferentes comunidades y, los, y la entidad, los, los, los autores o las palabras que están dentro de cada una de, de esas comunidades. El tema del análisis, que es simplemente pues, para, para generar eh, la, la, la distribución de los nodos, para generar nuevas comunidades que a lo mejor sean eh, más extensas o menos extensas, etcétera. Y a la derecha, pues, las opciones para la, para la visualización del, de la red, por pues, si queremos dar unos colores, que los nodos tengan un tamaño, que haya más aristas o menos aristas, etc. Ahora la, la iremos tocando en cada uno de los ejemplos, pero que simplemente conozcáis pues cada una de ellas eh, para qué sirve. Y bueno, y esto que sería lo de la parte del overlay y de densidad. Que densidad yo la verdad es que no he trabajado mucho, no me parece muy muy interesantes es, esas visualizaciones, pero bueno, que ahí están. Entonces, en primer lugar, nos iríamos aquí a la parte de file y crearíamos una, una red bibliográfica. Cuando le vaya a crear, os da tres opciones. La primera de ellas es crear un mapa basado en un archivo de red, porque sería, yo a lo mejor tengo eh, cualquier tipo de se si llama aquí siguiente. Cualquier archivo de, de red, una red que hayamos, hecho generado, que hayamos generado anteriormente en Viewer una que esté en formato GML, o una que esté en formato Apayek, que es otro software de, de mapas de la ciencia, de carácter biométrico. Pues tenía alguna red que habría hecho con alguna de estas herramientas, con Viewer con Apayek, o en un formato GML, que es un formato estandarizado para, para redes. Si por ejemplo trabajáis con Kefi, podéis exportarlo en formato GML y cargarlo aquí pues diríamos algunas opciones y las cargaríamos. Ese no, no es nuestro caso hoy. La segunda opción sería coger datos de carácter bibliográfico y crear una red con ellos, que es lo que vamos a usar nosotros ahora. Y la tercera, que también la veremos un poco, sería co eh, coger redes, de, coger archivos bibliográficos o de texto y hacer eh, redes de, de palabras. Pues nos va a coger, por ejemplo, los títulos o los abstractos de los papers o, los, o las primeras o las líneas de, de un archivo de texto y nos trae los términos y nos genera una red de, de concurrencia de sus términos. Ya digo, solo veremos ahora. Pero en primer lugar vamos a empezar con la de carácter bibliográfico. Pincharíamos esta segunda opción. Le damos a siguiente. Y aquí ya nos ofrece tres opciones. La primera, que sería la, la red que he explicado yo ahora mismo de huevos en scopus sería coger esos archivos. Los que hemos descargado en CSV de, de, de Scopus o en, en formato separado por tabuladores de, de websciam o incluso eh, en Padme o en Dimension. En eso no he entrado porque ya digo, lo, lo más general o lo, lo que más suele utilizar son los otros dos, pero también es posible. Pues cogemos aquí los archivos y los cargamos. Que tenemos nuestro un archivo en formato rip. O en No RefWord o cualquier otro formato así que, bueno, cualquier uno, cualquier formato que hacéis este eh, boss viewer y permita cargarlo, pues también podemos hacerlo. Ya digo, esto es, por ejemplo, muy útil si trabajáis con algún gestor de referencia bibliográfica y en algún momento dado, pues queréis ver la, las redes de, de, de esa referencia o A lo mejor estáis tenéis vosotros en vuestro archivo de Zotero o de Mendeley o de RefWord una carpeta en la que vais metiendo un montón de publicaciones que os parecen interesantes o muy relevantes de una determinada área, y luego queréis trabajar con ellas, pues lo exportáis y lo podéis cargar de esta forma. Y la tercera opción es una opción que nos permite directamente, desde Bob Viewer, descargar datos. De hecho, vamos a verla de aquí un poquito por encima. Si entramos en ella, podemos decirle que no hago una búsqueda en alguna de estas APIs en algunas de ellas necesitaremos, como por ejemplo el caso de Microsoft Academic, eh, una clave de, de la API, o en el caso de Crossref, pues algún tipo de identificador para, para hacer la, la búsqueda. Hacemos aquí, por ejemplo, una búsqueda en la que ponemos ejemplo, Biology y le damos a ejecutar y nos de, no, no recupera tantas publicaciones como le sea posible. No voy a darle a ejecutar porque va, va a tardar bastante, pero si sí he preparado un ejemplo en los formatos DOI, Nuevamente con cross -red porque no, no requiere ningún tipo de API. Entonces, imagina que yo tengo un archivo de, de texto, en el que, de hecho, os lo voy a enseñar aquí. He preparado uno pequeñito. Tengo este archivo de texto en el que cada línea es un DOI. pues Yo quiero descargarme de cada uno de esos DOI, pues, pues eso el registro bibliográfico. Saber cuál es el autor, la revista, el título, palabras clave etcétera. Bueno, palabras clave creo que en este caso no las no la recuperado, al menos desde, desde Crossref, pero bueno, otro tipo de datos sí los recupera. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Pues aquí, en la parte de insertar el. Voy a decir aquí, descarga, Bob DOIS. El día siguiente, se conecta con la API de Crossref, que no, no requiere ninguna ningún tipo de clave, y ya automáticamente, como veis, me ha recuperado estos campos de esos DOIS. En este caso me he encontrado a los cinco y ya veis, de cada uno pues me ha recuperado varios datos que me van a ser de utilidad para hacer las redes. pues le daría siguiente y ya pues seleccionaría el tipo de, de red que quiero obtener. No voy, a, no voy a darle aquí a continuar porque voy a, voy a explicaros detalladamente cuál es cada una de esas opciones con los de, con los de la Universidad de Granada, ¿vale? Que son datos mucho más amplios y que ofrecen más, más posibilidades. Pero que bueno, como sepáis que también podía hacerlo de esta forma y luego continuar haciendo la red sin ningún problema. Entonces, voy a cancelar, voy a dar a crear, la segunda opción que es la de bibliográficos, me voy a la primera opción, que son los archivos bibliográficos basados en, en archivos de base de datos bibliográficas. y aquí pues, seleccionamos la pestaña que, no, que se corresponde a nuestros datos. Yo en mi caso, ya digo, me he descargado los datos de WebScience, pues, en este caso, selecciono la pestaña de WebOzion, le daría aquí a la derecha donde pone los tres puntitos y me voy al directorio donde tengo los datos. En este caso, como ya he comentado, con WebOzion, el problema que tiene es que tenemos que ir de 500 en 500. Pues, yo en este caso me he descargado, pues, ya veis aquí, un bloque de, de unos 20 o 19 eh, ficheros para, para el registro bibliográfico. Bueno, pues simplemente... Selecciono el primero, le doy a Shift y selecciono el último para que seleccione todo el archivo, o incluso no sé si deja arrastrando. No, arrastrando no deja. Pues seleccionaría en este caso el primero, mantengo pulsada la tecla Shift, que es la que está debajo de, de, de mayúscula, y le doy a la última. En ese caso selecciono todo. Con Control A o Command A, en función del ordenador que tengáis, también hace lo mismo. ¿Vale? Simplemente eso, que seleccionáis todos los archivos de alguna de esas dos formas y le dais a OK. Aquí le dais ya a Siguiente y lo que va a hacer es leer esos, esos ficheros. Si hubiera algún problema, porque pues, a lo mejor en alguno habéis seleccionado un, unos tipos de campos y en otro otros no, o algún fichero está corrupto o lo que sea, pues aquí os daría ningún algún problema. Esto está simplemente pues, leyendo esos ficheros, uniendo los datos y verificando que no hay ningún problema al respecto. En este caso va a tardar un poco. Perfecto. Una de las cosas que tiene eh, Bob BotViewer es que cuando hagáis esa carga de archivos, ya he visto, que me ha tardado unos segundos en hacerlo, es que si ahora yo, por ejemplo, aquí cierro, imagina que yo genero una red. Y digo, vale, ahora quiero probar con otro tipo de, de visualización o con, o con otro tipo de parámetros. Al volver a darle a crear, sin cerrar Bob Viewer, ¿eh? volver a darle a crear, ya tengo marcadas las opciones por defecto de antes, lo archivo y ya, ¿habéis visto? No me, no me lee los archivos. Como ya lo tiene cargado de manera, de manera previa y sabe que funcionan correctamente, no, no tiene que pasar por ese paso. Entonces, es bastante cómodo. Casi puedo generar una red, volver a generar otra, cambiar los parámetros, cambiar el tipo de visualización y no hay ningún problema al respecto, ¿vale? Entonces, pues eso, la primera vez os tardará un poquito, de, depende del volumen, pero la siguiente llegará irá bastante, bastante fácil. Aquí me estoy preparando ya la chuletilla de cuáles son las visualizaciones. Y nada, esta sería pues, la pantalla principal donde seleccionaríamos qué tipo de visualización, qué tipo de análisis queremos hacer. Algunas veces, en función de los datos que descarguéis, no aparecerán todas estas opciones. Si, por ejemplo, yo no he descargado las palabras clave, no podré ver en la coocurrencia los análisis de palabras clave o si no me he descargado las referencias que citan esos documentos, no podré analizarlos de emparejamiento ideográfico y cositas, aparecerán a lo mejor de, de forma opaca o no aparecerán directamente entonces, pues eso, cuando veáis que quería hacer un tipo de análisis que con otros datos podíais y con esos no el problema está en los datos, que no esté reconociendo vos Viewer, que tengáis en, en esos datos los campos necesarios para hacer el análisis entonces, pues vamos a empezar pues con las redes de, co, de, de coautoría serían redes de colaboración que podemos hacerlo a nivel de autores, a nivel de organizaciones, que son la, las entidades a las que están, a las que pertenecen los investigadores, de los autores de esas publicaciones, o a nivel de países, que son los países a los que pertenecen los autores. Entonces, en primer lugar, pues eso, seleccionéis el tipo de análisis. Ya veis, en función del análisis que, que seleccionéis, el resto de pantalla va variando muchísimo. Pues yo en este caso selecciono de coautoría, eh, la unidad de análisis le voy a seleccionar la del autores. y luego aquí abajo hay varias opciones interesantes. En primer lugar está el método de conteo, que lo que nos permite es seleccionar un, el full counting o el fractional counting, que lo que nos indica es si la, la, la, la relación que surge entre, eh, por ejemplo en este caso los autores de un trabajo, eh, eh, se cuenta de forma eh, por así decirlo, binaria o, frac o fraccional es decir, imaginar un paper en el que tenemos tres autores pues si yo le digo el full counting me va a contar que el autor 1 colabora con el autor 2 y con el autor 3 una vez en ese en ese paper las relaciones de uno si le digo lo fraccional lo que me está diciendo es que coge esas tres, esa colaboración y la divide entre 3 entonces pues cada tercio lo reparte entre las relaciones, ¿vale? De hecho, si lo pensé aquí, podéis ver la, la definición, pero básicamente esa. Si tengo un paper en el que participan 10 autores, pues esa, esa colaboración se divide entre 10 y se reparte entre cada uno de los, de, los, de los autores y las relaciones que estén entre ellos. En este caso, yo le voy a dejar el full, que simplemente por eso las relaciones de uno no las dividimos, Luego aquí tenemos el tesauro, que ahora explicaré con otro ejemplo para, para qué sirve, y el, las dos opciones que tenemos aquí, que sería por un lado el ignorar eh, trabajos que tienen más de X número de autores, esto es muy útil dependiendo del tipo de publicaciones, porque si por ejemplo estamos analizando eh, publicaciones de, por ejemplo, de astrofísica, que están relacionadas a lo mejor con grandes proyectos de investigación europeos, es habitual encontrar los trabajos en los que están colaborando 500 personas. Entonces, en cuanto metamos esos registros, la red se nos va a alterar por completo, porque va a haber unas relaciones muy fuertes entre muchísimos autores, pero ya digo, son casos en este, en este sentido anómalos. Pues, si a lo mejor quiero ignorar este tipo de trabajo, pues puedo hacerlo. Yo en este caso le voy a decir, como tengo que apuntado, que me lo filtra bien. Y aquí lo que le decimos es que el nombre del autor eh, no considere el nombre completo, sino que eh, lo reduzca a la inicial. ¿Para qué sirve esto? Porque si a lo mejor tenemos eh, en un registro un autor, como vamos a ver de hecho, que en un, en un registro aparece con el nombre completo y en otro con la inicial del nombre, si no marcamos esta, esta opción, lo que nos va a hacer es eh, considerar los dos autores como personas diferentes. Sin embargo, si yo les digo que lo que lo una, pues quiero decir que lo reduzca a la inicial en todos los casos, pues sí si nos va a hacer la, la unión entre autores. Aquí caemos luego en el problema este de, la, de la ambigüedad de los nombres, de que a lo mejor de autores que justamente tengan el mismo apellido y la misma inicial, pero diferente nombre, pues no lo, no lo una. Pero hay un riesgo mayor que, por ejemplo, el, el queso, que dos autores que son exactamente los mismos no aparezcan en diferentes nodos porque en uno aparece el nombre completo y en otro la abreviatura. Entonces, vamos a empezar con esta red, ¿vale? No le vamos a decir que la reduzca para enseñar, para ejemplificaros mejor el problema ese. Le decimos siguiente. Aquí seleccionaríamos el mínimo de documentos que consideramos del de autores para que lo seleccione. Es decir, yo quiero que toda la red, que hay 18.177 autores, solo me coja los autores que, tienen, que salen en un mínimo de X documentos. Pues yo quería decir de un mínimo de 10 documentos, ¿vale? Ya digo, esto es una cosa que va un poco a ojo, no hay ningún estándar, ningún ni nada claro al respecto, es simplemente, pues, en función de los datos, ir jugando, probando con ellos hasta que obtengamos pues, una red que es verdaderamente significativa y nos ofrece una imagen eh, interesante de nuestro problema. Pues, a lo mejor en mi caso, 10 son más que suficientes, pero a lo mejor en otro, 10 me reduce la red a, a tres autores. O al revés, o, la, o si le pongo 10, me, me dejo una, una red súper enorme que no me, no me aporta absolutamente nada. Que probéis un poco. Y luego abajo, pues filtrar, aparte del eh, número de, de veces que aparece un autor en un documento, eh, que aparece un autor en el documento, el número de citas que recibe ese autor. Yo en este caso no lo pruebo, pero a lo mejor podríamos decirle que el autor aparezca en, en cinco colaboraciones, que en cinco tenga cinco citas. Pues me iría reduciendo los lo autores, ¿vale? En este caso, como estáis viendo, no está alterando mucho, porque como ya he aplicado un filtro bastante restrictivo, aquí ya sí me está reduciendo, ¿vale? Pues resulta que estos autores tienen bastante cita ya de por sí. Lo dejamos a cero, esto lo dejamos a 10. y le damos a continuar. Ahora aquí lo que nos pregunta, esto sobre todo, eh, ahora no tiene ningún problema porque la red es de menos de, de mil nodos, pero cuando la red supera los mil nodos sí que nos dice que si no la reduce directamente a mil imaginas que en este caso, en vez de decirle que sean 10, vamos a decir que sean 4. Pues si yo paso, me dice que hay 1769 autores y me lo deja en mil Pues si yo a lo mejor no quiero que me lo reduzca a mil pues tendría que tener cuidado con eso y decirle que no, que sean 1769. O incluso, vamos a ponerlo como estaba antes, o incluso en este caso que no me lo reduce, Digo, vale, me recupera 318 y luego lo que yo quiero es que me, me, me saque de los 318 los 200 que tienen eh, más, más fuerza. Una fuerza que, por cierto, ahora explicaré, pero lo calcula en base a un indicador que tiene, que tiene Bob Beaver propio. Pues yo aquí seleccionaría 200 y me lo filtraría. Yo en este caso no quiero que haga ningún filtro más, simplemente que me, que me recupere todos esos autores. Vale lo dejo así por eso que, que estéis atentos a esta ventana a lo que os está diciendo que en este caso ya he visto no me ha quitado ninguno pero cuando supera los mil nodos si sí te lo por defecto te lo deja en mil pues tenerlo en cuenta para, para que no haga ninguna interferencia y reduzca la, la red más allá de lo que vosotros queráis hacer aquí le daríamos ya al siguiente y me aparecerían los diferentes autores aquí tenemos el número de documentos en los que aparece ese autor, el número de citas que recibe el autor y aquí el indicador este que lo que hace es pues, eh, un, un indicador que se basa pues, en el número de citas y documentos que tiene, que tiene el autor. Pues ya veis, pues aquí me hace un ranking y si yo, por ejemplo, le dijera que me cogiese los 200 autores, pues me cogería los 200 primeros que aparecen en base de indicador. O se iría bajando, bajando, bajando y donde termina, donde está el 200, pues corta y ya no coge más más autores ¿vale? lo comentaba antes con el tema de los, de los nombres voy a ordenar esto por nombre alfabético y aquí ya estoy viendo uno por ejemplo bueno, perdón. a ver si aquí en primera vista aparece alguno en este caso no, Entonces hay uno que sí tengo yo que aparece aquí claro eh, la H aquí tenéis el vicerrector de investigación eh, Enrique Herrera Aparece aquí un registro, un autor que es Herrera-Viedma E, que está el nombre abreviado, porque en un registro hilográfico el nombre aparece abreviado, y en otro aparece el nombre completo. Pues por eso, porque en un registro de WebScience el nombre lo han puesto completo y en otro lo ha puesto el nombre con la abreviatura. ¿Qué ocurre en este caso? Que tenemos autor, el autor, este, el mismo autor separado en dos, en, dos, en dos nodos diferentes, y eso no nos interesa en absoluto. Pues, ¿qué podemos hacer? Nos iríamos atrás y seleccionaríamos esta opción, la de reducir el nombre del autor al la inicial. Le daríamos a siguiente. Aquí se lo piensa un poco más. Tiene que hacer el trabajo. Bien. Ahora aquí aparecen más autores. ¿Vale? Y si nos vamos... Aquí justo a Enrera, a ver, aquí lo tenemos, ya solo aparece un autor, ¿lo veis?, con la inicial evidentemente. Imagina que, este, que en este caso pues a vosotros genera problemas, por lo que he dicho, porque a lo mejor por el tema de la ambigüedad de los nombres, hay dos personas que tienen los mismos apellidos, diferentes nombres, pero si lo reducimos a la inicial se, se combinan, ¿qué otra alternativa nos queda?, hacer uso del tesauro. En este caso, volveríamos atrás, quitaríamos esta opción y tendríamos que cargar aquí un fichero en el que le diríamos cuál es el nombre que aparece erróneamente y cuál es el nombre que aparece correctamente. os lo pongo aquí de ejemplo. Tengo yo aquí hecho un pequeño tesauro. Sería cargar un archivo en formato texto en el que simplemente ponemos arriba una cabecera, label y replace by, la tenemos que separar por un tabulador, ¿vale? Y aquí pondríamos primero el nombre que queremos cambiar, el nombre que sería incorrecto, tabulador, y el nombre eh, que queramos utilizar de forma correcta. Pues en este caso, yo sé que el nombre incorrecto sería este, o el que quiero agrupar, y este, el que aparezca finalmente. O genero yo ese fichero de forma manual, lo cargo aquí. Tesauro. ¿sí? Les digo siguiente, aquí otra vez más ¿no? bien, me aparece aparecen 317, y resulta que el resto, pues ya veis, aparecen con nombres completos, con abreviatura, etcétera, pero el caso concreto este, aquí lo tenéis, solo aparece con la abreviatura, ¿vale? El resto, pues ya veis, aparecen pues, los nombres completos, las abreviaturas pero como yo en este concreto le he dicho que me lo unifique ambos registros bajo el mismo la misma etiqueta, pues me lo ha hecho de esta forma. ya digo, Esto sería, pues, en función de cada caso, pues vendrá mejor decirle directamente que pues, reduzca el nombre, utilizar el tesauro, hay diferentes opciones, pues, que las conozcáis todas. Vamos a volver al reducir el nombre inicial, porque era el más, el más claro. Le ponemos 10. El siguiente. El siguiente. Aquí simplemente que finalice. Si no quisiéramos que apareciera alguno, pues lo podemos desmarcar manualmente, ¿vale? En este caso nos vamos a hacer eso. Y que termine. ¿Qué ocurre aquí? Que nos dice que de los 427 registros que tenemos en, el, en la red, solo 321 de ellos están conectados entre sí. O sea que a lo mejor en los otros 100, 106 autores... Hay 5 que están conectados entre sí, 10 que están conectados entre sí y el resto por lo mejor no están conectados con, con más que otro autor. Y se quedarían por pues eso, pues, alejados de la red principal. Que si queremos reducir la red a esa componente principal, pues en este caso decirle que sí, para que no tenga yo pequeñas islas de, de, de autores. Le digo que sí. Y aquí tendríamos la red. Ve, automáticamente ya me he a las comunidades. En este caso, aquí abajo a la de, abajo a la izquierda, nos da unos pequeños indicadores de la red, en los que tenemos, pues eso, 321 autores, hay 27 comunidades, 838 aristas, y el total de eh, el link string este, que es el, el indicador que utilizaba OpiWare. ¿Vale? Pues así hemos tenido nuestra red de autores y ya pues, podríamos empezar a indagar un poco en ella. Pues aquí, por ejemplo, Veríamos, sobre todo, pues que muchas de estas relaciones, como son de, de la Universidad de Granada, pues se corresponden pues, con departamentos, con grupos de investigación, en el que esos autores pues, colaboran mucho entre sí. Si nosotros hacemos aquí zoom con la ruedecilla del ratón o pues, pinchando aquí, pues, podemos ver en más detalle pues, quiénes son esos, esos autores, ¿vale? Aquí, por ejemplo, aparece perfectamente en la parte de arriba, tenemos este clúster que aparece aquí en naranja, que si ampliamos, pues podemos ver que están estos autores, que de hecho son autores de, de temas de, de ciencias de la computación. vale pues verlo ver lo, lo, las relaciones que mantienen entre sí. De hecho, si ponemos el ratón sobre ellos, se nos marca cuáles son las relaciones de coautoría que establece en eso, ese autor en concreto. Aquí podemos verlo. vale o incluso, si nos vamos a la parte de la izquierda, en, lo, en donde pone items, podemos ver en qué clúster está cada uno de los autores. Pues podríamos buscar aquí un nombre y ver en qué clúster cae. O ver esos autores que pertenecen a cada clúster y ver si tiene sentido o no. En este caso, si a lo mejor conocéis algún departamento o algún grupo de investigación, pues a lo mejor empiecen a sonar algunos de los nombres que aparecen aquí y entendáis mejorar la relación. ¿Vale? No tiene ma mayor explicación al respecto. De hecho, también cuando os ponéis encima, abajo a la izquierda, donde os he enseñado antes que aparecen los principales indicadores, os dan otra serie de, de datos. En este caso me está diciendo en ese caso cuál es el nodo sobre el que he puesto el ratón, a qué clúster pertenece, ¿Cuántos enlaces, cuántas relaciones establece ese autor, y también los lo otros de los documentos y, el, y la fuerza de enlace. Ahí lo tenemos indicado. Que queremos también, pues, imaginaros, un poquito más para atrás, que queremos en este caso eh, darle más tamaño a los nodos. Arriba a la derecha, en la parte de visualización, pues, podemos jugar con los parámetros. Aquí vamos podemos ampliar el tamaño, decirle que ese tamaño venga representado por documento o por cita. ¿Ven cómo están cambiando los nodos? Enlaces... Voy a dejar los documentos, ¿vale? El tamaño de, lo, de la etiqueta, para ponerlo más grande o más pequeño. Decirle también que sea lo mejor cuadrado, aunque esto es bastante gorroso. Cambiarle el, el, la extensión de la etiqueta, que a lo mejor se, se corta en vez de en 30, que se corte con las cinco primeras palabras. ¿Veis? ¿vale? No, letras, perdón. Cambiar el tipo de fuente. Decirle que las líneas sean más gruesas o menos gruesas. O incluso remover las líneas. Aquí lo que hago indicarle con el máximo de líneas. Es que eh, nos muestre un máximo de aristas. Pues yo imagino que no quiero que aparezcan aristas. Entonces le pongo un cero. Y nos cargamos todas las aristas. Sobre todo para los mapas temáticos, los de las palabras. Eh, a mí me resulta mucho más interesante como eh, hacerlo sin líneas. Porque se ven los diferentes top y las diferentes los diferentes nodos de términos y es bastante fácil de interpretar, ¿vale? Pues si a lo mejor no aparecen aquí todas las aristas que, que, tienen, que, que tienen que aparecer entre los nodos, pues aumentamos el límite de los mil. Decirle que las líneas tengan también colores o no, decirle que sean curvas o rectas, ponerle el fondo negro, o cambiarle los colores de los clústeres, ¿vale? Aquí podríamos ir cambiándolos. Esto ya digo, esto no, te, no ofrece ninguna, ninguna complicación al respecto. Ahora bien, antes comentaba el tema de los de lo overlay, los mapas superpuestos. ¿Qué podemos hacer aquí en este sentido? Pues nos vamos a la visualización que aparece aquí arriba, la de los overlay. Y ya veis, me está representando los colores en vez de por comunidades, por algún, alguna variable que estamos manejando nosotros. En este caso, si nos vamos arriba a la derecha... Vemos que lo, el score, que sería el color que le asigna a cada uno de los nodos, lo está cogiendo por la media de publicación, del año de publicación. En este caso, pues sería para, no tiene mucho sentido porque son tres años y está bastante sesgado. Pero si yo, por ejemplo, quiero ver la media de cita, ya sí podemos hacer un, una pequeña, un pequeño análisis más interesante. Aquí, por ejemplo, podemos ver pues, que, por ejemplo, eh, eh, Francisco Herrera, que es investigador de, de ciencia de la computación, pues... Es del autor autores que más citas recibe. Aquí, por ejemplo, también hay otro autor que recibe muchas citas. Aquí otro también que está un poquito escondido, que recibe muchas citas. Y podemos verlo de forma clara. Entonces podemos obtener por un lado nuestra red con nuestras comunidades, que a lo mejor pues, podemos identificarlas, ponemos, a lo mejor hemos eso que esta se corresponde con ciencia de la computación, esta otra se corresponde con temas de medicina, esta otra con bibliometría esta otra con comunicación, etcétera Podemos etiquetar las diferentes comunidades, o incluso que a lo mejor la, la relación viene por otro tipo. Y luego con el otro mapa, con el overlay, pues podemos ver dentro de cada una de esas, bueno, a nivel general, cuáles son los principales autores, los que más, los que más documentos publican. Bueno, eso no parece aquí, sería el tamaño de los nodos. Y los que más citas tienen, Luego, aparte, si queremos este esta leyenda, esta, esta, este rango de, de citas, podemos también modificarlo. Sería tan sencillo como pincharle y modificar el rango. Pues. Que en vez de que sea entre 5 y 25, pues que sea entre 0 y 50. ¿vale? En ese caso, pues hago lo que estaríamos haciendo hincapié. Son en los autores que son muy, muy citados. Veis desaparecen los otros autores. Y prevalece, pues, pues, eso, aquí los de Ciencias de la Computación, que son bastante, publican bastante artículos y tienen bastante citas, ¿vale? Pues, con eso podemos modificar la visualización y hacer hincapié en según qué tipo de, de, de análisis. Luego también, si queremos cambiar el color del rango, pues, hacemos aquí al overlay, perdón, aquí al, a la flechita y decirle que, que lo cambie, ¿vale? De estas forma podemos hacer análisis. Ya digo, es muy sencillo lo, la, las opciones que ofrece. O sé sea que no, no, no hay más que explicar al respecto con temas de, de colores, visualizaciones y demás. Ahora lo que vamos a hacer es generar otro tipo de red, ¿vale? Vamos a irnos a crear. Como ya digo, la ventaja que tiene esto es que como se queda guardada el archivo de referencia, no hay mucho problema al respecto. No, no tenemos que esperar otra vez para cargar datos ni nada. Ahora lo que vamos a hacer es otra red de, de, de coautores, nos vamos a hacer la de copalabra, que sería coocurrencia, y aquí de paso explico una cosa, y es que eh, dependiendo de dónde descarguemos los datos y las palabras clave, la, las palabras clave que nos descargan pueden ser de diferentes tipos. Si por ejemplo nos descargamos lo, las referencias de, de WorldScience, tenemos las palabras clave de autor, que son las palabras clave que el autor utiliza en su, en su publicación, las que él mismo describe cuando las publica, y las Keyword Plus, que son unas palabras clave que utiliza Web of Science, que él automáticamente cuando indexa un, una publicación en su base de datos le asigna una palabra clave que está mucho más controlada. Pues podemos utilizar en nuestro análisis las palabras, todas las palabras clave, las palabras clave de autor o las Keyword Plus. Yo en este caso voy a utilizar todas, ¿vale? Vamos decirle que utilice todas las keywords blue. Y luego, nuevamente, en el método de cuenteo, si un paper tiene cinco citas, tiene cinco hasta cinco palabras clave, puedo decirle que la relación de coocurrencia entre esas palabras clave sea entre todas ellas uno o que lo haga fraccionario. Que si hay cinco, pues divida la relación entre cinco. Yo en este caso le voy a decir que utilice el, el full, ¿vale? Nuevamente esto es probar muchas veces. O sea, a lo mejor con el full tengo un tipo de red y con el fractional obtengo otra o de o de manera ya eh, eh, previa, eh, sé que quiero trabajar con tipo, un tipo de relación, pues lo establezco. Que no tengáis miedo a probar diferentes cosas. Siempre sabiendo lo que estáis haciendo, claro. Aquí le voy a subir hasta 12, ¿vale? Esto lo estoy haciendo yo no porque porque sea, ya digo, un estándar, sino porque previamente he trabajado con estas redes y sé que me van a salir cosas relevantes con, con esto, porque ya digo, esto es echarle un buen rato y probar diferentes combinaciones. Le digo que siguiente, me coge todas las palabras, perfecto, y ya está, aquí puedo verla o, o modificarla, si tengo algún problema, y nada más. ¿Veis? Aquí otra vez me ha generado las la redes con las comunidades automáticamente. La asignado son siete comunidades por lo que veo abajo. La ha generado a cada una un color. Y ahora, pues, sería cuestión de irnos, por ejemplo, pues, así ampliando y viendo los términos, o lo que he comentado antes, de los items, aquí a la izquierda, y ver pues en cada clúster qué palabras están cayendo. Entonces, pues a lo mejor voy a buscar yo de mi, de mi área, que si está bibliometrics, si le pinto dos veces a la palabra, me hace zoom. Y estoy viendo ya aquí, pues, eso que está en el clúster 1, que sería el color rojo. Si quiero saber los, los clústeres, por cierto, a qué color pertenece cada uno, una forma rápida sería darle aquí a los cluster color y verlo, ¿vale? Pero bueno, en este caso sé que el término este que bibliometrics está cayendo en el, en el clúster 1, que es el rojo, esto que también lo comentaba antes, que no veáis eh, las relaciones entre esos términos no significa que no existan, ¿vale? Es que simplemente está limitado. Entonces, yo iría aquí en hasta que aparezcan los términos eh, tantaritas como yo quiera. ¿Vale? Es que, que puede resultar un poco engañoso. Pero a lo mejor puedo ver yo, volviendo al tema de idiomático, de cuáles son las palabras con las que se relacionan. En este caso es hayan Impact, que tiene sentido porque es análisis del impacto científico. O incluso a ver otro tipo de relaciones que establece. Ya eso a, a, a gusto del de que está haciendo el análisis. En este caso, yo por ejemplo, más de luego investigar pues, a qué pertenece cada una de las palabras y qué están midiendo. En este caso, por ejemplo, sería muy fácil así a primera vista entender algunas cositas. Aquí por ejemplo estamos viendo que son, eh, en el cluster rojo parece que son eh, análisis cuantitativos y cualitativos de de la ciencia o cualquier otro tipo por ejemplo esta bibliometría por ahí metida aquí por ejemplo estamos viendo que parece que es tema de, de obesidad, salud niños, adolescentes no me están viendo bien la red es un poquito grande y me está dando un poquito de problema por eso que podríamos ir viendo un poquito eh, a, qué, a qué clúster pertenece cada bueno, más que, más que a qué este pertenece, que no está representando cada clúster, si está una relación coherente entre los términos o no. Y, y si, por ejemplo, no hubiera una relación muy clara, y a lo mejor si sí vemos que ese clúster realmente lo que está es reagrupando diferentes términos, o que incluso dos clústeres son en verdad eh, muy, muy semejantes y podrían acabar uniéndose, podemos modificar los, los clústeres. ¿Cómo lo haríamos? me iríamos a la parte de análisis, Aquí a la izquierda, podíamos modificarlo aquí, en la parte de clustering. Cuanto más alto pongamos el valor de, de resolución, mayores divisiones hace. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que me ponga 1,2, le digo aquí, actualizar el cluster, en vez de tener 7, ahora tengo 10 cluster Ahora, ¿veis? Me ha hecho un, algunos clusters, me las ha dividido en, en varias partes. Y a lo mejor esta división pues ya sí tiene un poquito más de sentido para, para lo que están reflejando los, la, la, los, los términos. Porque si a lo mejor yo la de antes veo que un clúster es muy amplio o muy genérico, a lo mejor al hacer la división pues ya sí me queda la cosa un poquito más, más significativa. O al revés. A lo mejor en vez de siete me, interesa, me interesaban menos clústeres, Pues pongo 0,8 y lo actualizo. También puedo jugar con este otro valor aparece aquí el del 1 que sería para decirle que eh, me haga agrupaciones con un mínimo de clúster de, de términos perdón imaginaros que me hace un clúster súper chico me hace por ejemplo 50 clúster de cada uno 3 o 4 términos y no quiero eso pues le digo que cada uno tenga un mínimo de 50 y que me los palice. en este caso como todos cumplen la condición no, no pasa nada pero cuando hago más más clusters si puedo tener ese problema. ¿Vale? Pues de esa forma jugaríamos con los, con los términos. Con los términos, perdón, con los clusters. Nuevamente, si yo ahora quiero hacer un overlay, pues me iríamos aquí arriba para ver la superposición. Pero antes de nada voy a quitarle las líneas, que me está ralentizando bastante el análisis. ¿Vale? Y aquí pues podría ver nuevamente la cita. Voy a poner el otro color que este me parece poco más confuso y aquí estaríamos viendo que por ejemplo estos estos términos son los que más citas acaban acumulando bueno, entonces pues podría ver yo aquí este clúster decir pues vale este clúster eh, se refiere a bueno aquí está, por ejemplo montecarlo distribuciones quizá lo mejor bueno colisión ya no pues podría ver a qué, a qué categoría o a qué tipo de publicaciones hacen referencia a esos términos, etiquetar ese clúster y luego pues decir, pues vale, pues resulta que este clúster es el que el mayor impacto tiene junto a este y a estos términos que se asocian a estos clústeres, ¿vale? Ya el análisis depende un poco de lo que queráis hacer. Por ejemplo, en vez de la cita, la fecha de publicación, aunque ya digo, en este caso no tiene mucho sentido porque son un rango muy reducido de tres años, pero en otros casos a lo mejor si no, no resulta interesante verlo. Pues con eso podríamos ir jugando y sacando las diferentes visualizaciones. ¿Vale? Entonces, este sería con los términos. Ahora vamos a hacer otro con los, con los términos, pero en lugar de sacarlo de las palabras clave, vamos a sacarlo de, de texto. Esto es lo que he comentado antes, que podemos coger el texto de, por ejemplo, la referencia bibliográfica de Google hayan las mismas referencias que yo estoy utilizando para aquí. Aquí se pone UGR, selecciono todas. Ok. Siguiente. Y aquí me dice si quiero sacar los términos de los títulos y los astras, del título o del astra. Yo en este caso, para que no tarde mucho en hacerlo, y le voy a decir que saque del título porque son, además, bastantes publicaciones. Le digo siguiente. Le voy a decir que coja nuevamente lo mismo. el buy, Bueno, en este caso, perdón, en este caso es distinto. Aquí el binary counting, lo que lo que nos dice es que si, por ejemplo, en un, en un título aparece eh, dos veces la misma, más de una vez una palabra, si esa palabra me la cuenta como una vez o como tantas veces aparece. Pues supongamos que hay un... con el título va a pasar menos, pero con un abstract, imaginaros que en un abstract aparece la palabra, eh, eh, yo que sé, eh, Big Data diez veces, si queremos que me lo cuente como una sola vez, de forma binaria, el término está presente en el abstract o en el título, o que me cuente exactamente todas las veces que aparece en ese documento. Pues ya en este caso le voy a decir que me lo cuente con el full, que si el término aparece 50 veces, me lo cuente esas 50 veces. ¿Vale? decimos siguiente, y aquí hay una cosa que vamos a tener que, que tener cuidado ahora. Según veo yo en mi chuleta, en 6. Aquí ocurre una cosa diferente, en este caso, eh, lo que nos dice es que automáticamente él, él saca también aquí un, un indicador propio que mide, pues, en base a, la, a, a las concurrencias de los términos y demás, pues, eh, cuáles son los términos más relevantes. Y nos dice automáticamente que si queremos coger el 60% de esos términos más relevantes. ¿Vale? Pues yo en este caso le voy a decir que no, que me coja los 328. Automáticamente, ya veis, me aplica el 60%, que serían 437% yo le digo que no hay que todo y aquí los tenemos vale aquí también el, el indicador este que yo digo que sería el de relevancia que ya digo lo hace en función de eh, las veces que aparece el término las veces que aparece conjuntamente con otro etcétera le decimos que siguiente y aquí tendríamos por ejemplo eh, esa red ahora vamos a ver aquí otra cosa distinta como podéis ver esto no es demasiado visual, no, no permite obtener una, una clara una clara imagen, una clara idea de lo que está pasando aquí. ¿Qué podemos hacer? Que en análisis le cambiemos la representación, la distribución de los nodos. Bueno, como estaba comentando antes, he podido aquí el problema de conexión, simplemente eh, continuar con lo, lo que iba diciendo, que aquí podemos en la parte de la izquierda cambiar el tema de la distribución de, lo, de los nodos. En este caso, pues, por defecto aparece en este tipo de, de distribución, pero podemos decirle que, como tengo yo aquí apuntado en la chuletita, que me lo ponga por fractional, ¿vale? Y que en lugar de la parte de por defecto, que aquí podemos jugar con el par de atracción y el de repulsión, pues en vez de que, sea, de que sea todo uno, voy a ponerlo cero. De esta forma, lo que vemos ya es otro tipo de representación de, de la red que teníamos, que es visualmente mucho más mucho más interesante que la que había antes, que estaba más achatada. Y ya de paso remarcar una cosa, y es que, eh, que por ejemplo, tengamos una red que es así visualmente mucho más llamativa y nos pueda llamar más la atención, eh, no significa absolutamente nada. Que nosotros tengamos una red que tiene, por ejemplo, las comunidades muy bien delimitadas y esté muy bien formada, no quiere decir que es una red perfecta o que es una red muy útil. Luego tendríamos pues, que ir indagando los diferentes las diferentes comunidades, ver pues, quiénes son la, los términos que aparecen, los autores, las instituciones, lo que sea, las relaciones que establecen y demás, y, y sacar de verdad pues, un, y hacer un verdadero análisis de, en ese sentido, no conformarnos pues con eso, con una visualización bonita, porque eso no significa absolutamente nada. Tenemos que asegurarnos de que la red funcione y tiene sentido. Por otro lado, ¿qué ofrece también Bob Aparte de trabajar con datos de carácter bibliográfico, Podemos decirle que esta atracción de términos la haga también no solo pues con eso, con referencias, sino con otro tipo de, de datos. Yo en este caso lo que he preparado aquí es este libro, el de Alicia en el País de las Maravillas, que como sabréis, pues, eh, debido a todos los años que ha pasado, pues ya nos cuenta con derechos de autor y se puede descargar en eh, forma libre. Y lo que le voy a decir a Bob Beaver es que coja ese archivo de texto y, de cada, y me saque los términos más, más relevantes. Esto lo haría párrafo a párrafo. ¿Vale? Entonces, aquí tengo ya marcado. Esta opción aquí no me, no me afectaría mucho porque son de, para archivos de cartel bibliográfico. Bi bi bi bi Le digo siguiente, que me coja también 10 términos, o que me coja los 91 términos. Y siguiente. ¿Vale? Que me coja la red principal. Y aquí tenemos los principales términos que aparecen en ese texto. En este caso, el libro de Alicia en el P de las Maravillas. Evidentemente, que lo que vemos principalmente aquí? Pues Cali que estaría en el, en el punto intermedio y luego pues, ya podríamos ver pues, esas diferentes comunidades, qué sentido tienen, porque a lo mejor si vemos aquí la parte de la reina o el gato, pues se refieren a esa parte, a esos capítulos del libro que más intervienen estos personajes, ¿vale? Pues ya digo, sería un análisis que hay que hacer ya con mayor detalle y más calmado, pero que sepáis qué se puede hacer. ¿Qué ocurre con esto? que aquí arriba ya no tenemos la parte del overlay, ¿vale? Porque no tenemos ningún otro, otro tipo de variable. ¿Qué es lo que sí permite PopViewer? Eh, que al crear nosotros este tipo de representación, aquí en la data, podamos introducirle aquí un archivo de texto y aquí abajo <coughs> un archivo con, con una variable Que si nosotros, por ejemplo, sabemos que en, van a salir X tipos de, de palabras, pues, tengamos un archivo preparado con que sea... El término a tiene eh, la variable 1 con valor x, la variable 2 con valor y y la variable 3 con valor z. ¿Vale? Podríamos preparar ese archivo. De hecho, en los datos que viene por defecto en Bob Beaver podréis ver cómo, cómo hay que prepararlo. Incluso pinchar aquí para, para verlo. Y... Y ya está, y si queréis prepararlo, pues eh, ya un poco, pues para a trabajar en ese sentido, ¿vale? Que es un poquito más engorroso, pero que se puede hacer. Y de esa forma, pues, podríais ver luego el overlay o introducir información de más. Retomando los mapas bibliográficos, os voy a explicar aquí eh, cómo serían otros mapas que se nos han quedado aquí en el cintero. En primer lugar, el de emparejamiento bibliográfico, vamos a empezar por el de cocita. Vamos a preparar uno que sea el de los, un recuento fraccional eh, de, de las SURS, que son lo, lo, las revistas, ¿vale? Cuando hablamos de fuentes son las revistas científicas. Vamos a, dar a la siguiente y le vamos a decir que coja un máximo de 70. Y en este caso, pues, 70, fijaros, me reduce a mil fuentes. Por acaso, lo que estenta me reduzca a, a una. Que me seleccione todas. Y le damos a terminar. ¿Veis? Esta red es bastante llamativa. Y ahora tendríamos que ver qué está pasando aquí. Aquí, por ejemplo, vamos a fijarnos en las redes así más las redes más, las redes, perdón, en las revistas que son más, más populares, más conocidas. Tendríamos aquí, por ejemplo, el caso de Nature y Science. Están aquí las dos, la cuestión de carácter multidisciplinar. Vamos a ver por pues, qué aparece. ¿Vale? Y aquí podríamos ver pues, qué relaciones nos está haciendo aquí. Aquí, por ejemplo, también vemos que está plus one en el mismo clúster que Nature, en el clúster este rojo. Sayan, sin embargo, está cayendo en el clúster este verde, que parece aquí ciencia... Eh, Sí, parece que está cayendo en, en otro tipo de, de comunidades. Como veis, Plows que por ejemplo, la revista multidisciplinar, pues a menudo es cocitada. Bueno, más a menudo es cocitada con revistas de carácter eh, biomédico, por lo que estamos viendo aquí. Sí, porque he hecho está aquí también Lancet. Nature, sin embargo, está también. No, Nature da es igual. Está también en el, el clúster rojo, que aquí, como parece marrón, pero porque está otra revista encima. Nature también aparece cocitada mayormente con revistas de carácter biomédico. Pese a que son revistas multidisciplinares, que podrían cada perfectamente en, otro, en otros clústeres. Y Sayan, que aquí verde, aquí parece que son. Sí, tema. Ciencias ciencia naturales. ¿Vale? Ya digo, esto ya pues, realmente, pues, ver un poquito con mayor calma estos es análisis que estamos haciendo un poquito, ojillo, para, para verlo y sacar alguna lectura, pero que habría que hacerlo con mayor detenimiento. Pero como veis, pues, más o menos pues, se pueden ir haciendo algunos comentarios y viendo pues, que más o menos tiene, tiene ese sentido la, el análisis. De hecho, si nos fijamos, volviendo al tema de Nature y Science, vemos que ambas dos revistas aparecen muy juntas. De hecho, la relación que tienen que tener ambas es bastante fuerte. Lo que está indicando eso es que de manera muy frecuente lo, las publicaciones que hace la Universidad de Granada pues cosita eh, muchos eh, a estas dos revistas las referencias bibliográficas de, de las publicaciones no sé qué nada aparecen conjuntamente publicaciones de Science y Nature vale y aunque son pues de carácter multidisciplinar pues resulta que Nature pues, se va para un lado y la otra se va para, para otro para otro lado vale hecho aquí por ejemplo se ve muy claro el tema de la física en el carácter naranja son revistas de carácter de, Sí, de física, también matemática, ¿vale? De esta forma podríamos verlo un poco, aunque ya digo, luego canalizarlo, que no nos quedamos con esto de pues salen unos clústeres muy bonitos, todo muy separado y demás, sino que veamos que tiene, que tiene cierta significancia. En siguiente lugar, vamos a hacer otra red, que es la de emparejamiento hilográfico. En este caso nos vamos a coger la mira aquí. Las organizaciones, vamos a coger que tengan un máximo de, de autores las publicaciones. Es decir, que publicaciones que tienen varias de autores no las tengan en cuenta. En vez del fractional, vamos a poner el full, si no me equivoco. Le decimos siguiente. Aquí nos va a coger 10 relaciones. Y le decimos siguiente. Aquí tendríamos Universidad de Granada en el centro. Que esto es una cosa que hay que comentar también al respecto, y es que cuando hagamos esto, este análisis, tenemos que considerar eh, de dónde parten los datos. En este caso, los, datos, los estamos usando, el filtro que hemos usado para descargarnos los datos son que la organización sea la Universidad de Granada. Entonces, muchas veces, cuando hagamos eh, estos análisis, pues tenemos que tener eso en cuenta, porque si yo, por ejemplo, quiero ver la, el análisis a nivel de organizaciones, en todas ellas, el centro va a ser la Universidad de Granada. Entonces, pues tendría que omitirlo. Igual que si, por ejemplo, yo descargo eh, publicaciones eh, que son sobre Big Data y veo los mapas temáticos de palabras clave, pues la palabra que va a aparecerme en el centro y que va a alterarme la red muchísimo es la palabra Big Data. Pues tengo que excluirla, porque si no, eh, la red no va a tener mucho sentido. En este caso, desmarcaría Universidad de Granada ¿Vale? Y ya pues podría ver las diferentes comunidades que están formando ahí. Aquí, por ejemplo, estoy viendo ya el CSIC, CSIC UGR, hay aquí una UGR también, ¿vale? Y podría indagar un poco en cuáles son esa, esas relaciones de emparejamiento hidrográfico. Que es decir que, por ejemplo, el CSIC y CSIC eh, UGR, Instituto Andaluz de de Ciencias, Instituto de Geofísica y demás, pues eh, están realmente citando las mismas publicaciones y por eso están en el mismo, mismo clúster. Lo que dice pues que a menudo las publicaciones que tienen firmadas por esas instituciones pues comparten eh, un, una cierta cantidad de, de documentos. porque Siempre re referencian a lo mismo. Con el clúster amarillo que está la Universidad de Jaén, por ejemplo, y las demás las que hemos aparecido a ver aquí, pues pasa lo mismo. Significa que estos dos, estas dos instituciones... Ya digo, partiendo de, de publicaciones que son realizadas por la Universidad de Granada, en las que participa la Universidad de Granada. Pues nos quiere decir que la, las publicaciones que, que participa sobre todo la Universidad de Jaén y la Universidad de Málaga, comparten muchos documentos entre sí. Igual que, por ejemplo, la de Cádiz y creo que esta era Almería. ¿Vale? Pues ya veríamos aquí, a ver qué pasa, pero nos dando una pequeña imagen así de primera. Y ya, por último, iba a explicaros aquí... En este de análisis, una cosa muy rápida y es que el tema de la cita la red de citas como comenté antes, eh, no ofrece ningún tipo de direccionalidad, si yo por ejemplo hago una red de citación de autores ¿vale? vamos a decir aquí que esto sí va a hacer un poco más ojo vamos a hacer una red de citación de autores voy a un poco eh, vamos a un poquito más Aquí perfecto sí Las relaciones que vamos a ver aquí entre estos diferentes autores eh, no tienen ningún tipo de direccionalidad. Aquí sabemos que, por ejemplo, estos autores, este, por ejemplo, y este, se están citando. Si no, de hecho, nos ponemos encima de la de lista la y nos muestra esa relación, ¿vale? En este caso, son estos dos. Pues sabemos que estos dos autores están citando y... Y ya está, pero no sabemos si es uno el que cita más al otro, si las dos, si dos citas o la cita parte de uno, no sabemos nada, simplemente porque hay una relación de citación entre ambos. Y entonces, pues, eso puede traer un poco de problema al valorizarlo porque es muy confuso, porque si a lo mejor resulta que todas las citas de, de, por ejemplo, el principal actor, parten del mismo y van siempre en una dirección, etc., pues, el análisis puede variar muchísimo. Entonces, a la hora de hacer tipo de análisis, que tenéis cuidado porque... Porque tiene esta, esta limitación, ¿vale? Y por último, esto se me a comentarlo, es cuando queramos, por ejemplo, guardar nosotros, eh, podemos hacer dos tipos de guardados. Podemos guardar aquí a la izquierda la red. tendremos que guardar estos dos ficheros, ¿vale? El mapa y la red. Uno serían, pues, los diferentes indicadores y variables. Y otro, lo que es la red en sí, el... El mapa, la, el, está el nodo este que es de color azul y corresponde a este autor y se conecta con tantos otros. Y el otro, pues si sí nos ofrece, pues, este es el autor tal, se llama tal, etcétera ¿Vale? Tendríamos que guardar esos dos archivos para que luego, si queramos trabajar sobre esta misma red, nos los cargue Gephi. Gefi, perdón, es Web También podemos eh, guardarlo como formato CML y llevándolo, por ejemplo, ahora sí a Gefi, O en formato Payek y seguir trabajando en Payek. ¿Vale? Pero si lo queremos guardar en Bob Viewer, tenemos que guardar el archivo del mapa y el archivo de red. Sin embargo, imagina que yo he hecho esta red y es la que quiero introducir, por ejemplo, en mi trabajo. Pues la damos aquí a Screenshot, le daríamos aquí la flechita y vamos a decir lo que nos lo guarde como un archivo PNG o un archivo GIF, JPG, no sé, incluso la PDF, sí, PDF, el archivo que nos interese y lo guardamos. O incluso copiarlo nosotros en el en el portafolio de del ordenador y, a, y hacerle directamente a pegar en el, en el documento con el que estamos trabajando también Incluso podemos alterar la, las opciones y decirle pues que lo guarde de una forma u otra vale Esa es la forma de guardar los archivos por un lado guardar la red para introducir la, la imagen en un trabajo y por otro guardar la red para seguir trabajando en el futuro en, en, con ella de hecho si ya digo si lo guardamos aquí en Bob Beware, tenemos los dos archivos y cuando le damos a abrir, no crear, ojo, abrir, pues nos está pidiendo precisamente esos dos archivos. ¿Vale? Pues tenéis eso en cuenta a la hora de, de guardar los archivos de WebViewer si queréis tra seguir trabajando con ellos o de exportar la red para introducirlas ya en un trabajo. Y ya está, con eso con eso es todo. Ahora sí, ya, sí ya cerrar la sesión. Y nada, que muchas gracias por, por la atención, aunque ahora mismo te estoy hablando solo porque esto, esto se ha cortado hace un rato. Nada, nos seguimos viendo por, por yo sigo publicando. Hasta luego.